Lo, lo, todo lo que vale la pena lleva mucho esfuerzo es así no no hay otra manera de hacer las cosas nada nada nada que valga la pena suele ser fácil hay cosas que sí pero bueno como sus hermanas